Contamos con el número 11, 12. Seguimos con frutas y verduras llenando cajitas de decenas. ¡Hola, chicas y chicos! Estoy esperando a Hipatia porque me dijo que iba a traer una fuente de frutas. ¿Podré hablar con ella para seguir practicando con las decenas? ¡Hola, numerilla! ¡Hola, Hipatia! Estaba esperándote. Pues aquí estoy, con las frutillas que le prometí a tu mamá y además unos pocos tomates. ¡Qué bien, Hipatia! Pues ahora se las llevamos. Pero antes, quiero que practiquemos con las decenas porque es un poco raro contar las cosas de 10 en 10. Es verdad, numerilla, porque hasta ahora solo las contábamos de una en una. ¿Me ayudas a colocarlas en unos platos? ¡Claro que sí! ¡Aquí tenemos las fresas! ¡Hay muchas! ¡Voy a contarlas! Hay una caja de decenas llena, que son 10 fresas, y con el 1, porque tenemos una caja de decenas llena de fresas, y el 0 porque no tenemos ninguna fresa fuera de la caja. Pero es que nos han quedado fresas que no caben en la caja. Vaya, vaya, numerilla. Pues vamos a colocar una de esas dos fresas que no caben al lado de la caja. Dime, ¿cuántas cajas de decenas tenemos ahora? Igual que antes, tenemos una caja de decenas. Bien. Pues escribimos el 1 rojo debajo de la caja de las decenas. ¿Y cuántas fresas tenemos fuera de la caja? Pues colocamos el 1 azul de la fresa que queda suelta a la derecha del 1 rojo Y ya está Tenemos el 1 rojo que cuenta la caja de decenas Y el 1 azul que cuenta la fresa que está afuera Y este es el número 11 Que se escribe con el 1 y al lado otro 1 ¡Es facilísimo! El 11 tiene un 1 y otro 1 ¡El de la izquierda! Pero no había otra fresa más. Pues colócala junto a las otras, que las vamos a contar todas. ¡Ya está! Y ahora dime, ¿seguimos teniendo una caja de decenas llena de fresas? ¡Claro que sí! Pues las contamos con el número uno. Aquí está. ¿Y cuántas fresas tenemos ahora fuera de la caja? Pues ahora tenemos dos fresas más. ¿Dónde escribiremos ese dos? ¡Ya sé! 1 Muy bien, numerilla Y aquí tenemos el número 12 Que se escribe con el 1 y a su derecha el 2 Ya lo sé, el 1 porque tenemos una caja de decenas Y el 2 porque tenemos dos fresas fuera de la caja Y Patia, 12 empieza por 2, como 2 <risas> Super bien, numerilla Te voy a enseñar otra cosa más las cajas que tienen diez cosas se llaman decenas. Pues las cosas que quedan sueltas fuera de las cajas de decenas, como se cuentan de una en una, se llaman unidades. ¿Uni qué? Unidades. Mira, numerilla. Una margarita es una unidad. Dos fresas son dos unidades. Tres gallinitas son tres unidades. Cinco globos son cinco unidades y seis pollitos son seis unidades. Ahora, si te parece, contaremos con las niñas y niños que nos ven estos tomates cherry. Que mira qué pequeñitos son y qué ricos están. ¡Vale! ¡Está chupado! ¡Vamos, chicas y chicos! Llenaremos una caja de decenas y ya tenemos diez tomates. Ahora colocamos al lado este otro tomate y... ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Quién ha dicho 11? ¡Acertaste! Aquí tenemos el 11 con el 1 rojo de las decenas y a su derecha el 1 azul de las unidades que nos han quedado sueltas. Y ahora ponemos el otro tomate que nos queda. ¿Y cuántos juntamos? ¿Dijiste 12? Pues muy bien. Aquí tenemos el 12 con el 1 de las decenas y el 2 de los tomates que están fuera de la caja que se llaman ¿cómo era? ya sé unidades ¡Oh, bien bueno numerilla veo que tú y los chicos y chicas que nos están viendo vais contando cada vez mejor con el 10, el 11 y el 12 no hay quien nos pare seguida así pero ya es hora de llevar esta cesta a tu mamá sí patia la unidades. así es numerilla, ya verás que cada vez lo haréis mejor recordad que hoy hemos aprendido a contar con el número 11 y el número 12 también hemos aprendido que los números que cuentan las cajas de 10 cosas se llaman decenas y los que cuentan las cosas de una en una se llaman unidades con las unidades contamos fresa, tomates, naranjas y cualquier cosa las decenas, las mismas cosas pero de 10 en 10 y ahora vamos a ver a tu mamá vamos Hipatia queridas amiguitas y amiguitos en el próximo vídeo seguiremos contando con las unidades y las decenas y cada vez será más fácil leer y estudiar mucho jugar más, cuidaros y hasta pronto escucha chavala chaval no olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar